Hola, en este video voy a hablar de una herramienta que les va a permitir cuadrar su registro de compra de impuestos internos con la información que tienen en el libro de compras de librete para eso nos vamos a ir al libro de compras después vamos a entrar a algún periodo, por ejemplo agosto 2017 y vamos a ver el resumen de los documentos registrados en el registro de compra recuerden que esta, esta información es la que está en impuestos internos ya no es la información que está en librete, esto se conecta directamente a impuestos internos y vamos a elegir algún detalle aquí... Lo que puede pasar es que su libro de compra no cuadre con estos resúmenes. Entonces, si ustedes quieren analizar qué caso específicamente el que no cuadra, supongamos que este es el que no cuadra, que es lo único que hay en este momento, ustedes simplemente a entrar al detalle. Y dentro del detalle pueden descargar este archivo de diferencias. Este archivo de diferencias, que tiene dos pestañas, tiene una pestaña que se llama Registro de Compra del Servicio de Impuesto Interno y tiene una, tiene una pestaña que se llama Información Electrónica de Compra del librete de ET. Entonces, la primera pestaña son los documentos, estos que están acá, que es uno en este caso, es un documento, o son los documentos los de esta pestaña, que están en el impuesto interno dentro del registro de compra, o sea, en el fondo esto, esta es la pestaña de documentos que son válidos, pero que no están registrados en Libre ET. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, estos documentos que aparecen en esta pestaña, registrarlos dentro del libre de T. En el caso de la segunda pestaña, es al revés. Son los documentos que están en el libre de T, pero que no están en el registro de compra de impuestos internos. En este caso, los documentos, como solamente están en el libro de libre de y no en el registro de compra de impuestos internos, hay que corregirlos. Una de las opciones son, si los documentos están pendientes, hay que aceptarlos, o hay que sacarlos de este periodo. Entonces ahí tienen las dos opciones. Entonces con este resumen y este reporte ustedes pueden saber fácilmente qué es lo que tienen en un registro y no tienen en el otro de tal forma que puedan cuadrar. Muchas gracias.